La eh, para que nos cuentes tu experiencia que de, de encontramos de haber participado en este evento. Pues sí, la experiencia muy agradable. Yo hace más o menos alrededor de unos 40 años que... Pues eh, he estado retirado ya de un estado, pues, pero eh, después de que yo empecé mi camino pues, por, el, por el budismo, eh, encuentro que, que, eh, que eh, comparte plenamente el, el espíritu budista. Eh, eh, busca la paz, eh, busca el sentido. Eh,